Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto, hoy es el día del padre, muchos de nosotros hemos sido agasajados en este día, hemos recibido llamadas hermosas, y seguramente muchos de los padres que nos escuchan o que nos van a escuchar, seguramente estarán gozosos de haber pasado un día muy agradable con sus hijos. Yo creo que si hay algo que en mi vida y en la vida de muchos ha tomado significado con la relevancia que, que corresponde a un ser humano, es ser papá. ¿no? Creo que ser papá es una eh, proyección de uno mismo. Hoy recibí una, una frase enviada por mi hijo ¿no? que me tocó el corazón porque dice, feliz día papá, estoy pensando en ti, te agradezco por enseñarme a ser el hombre que soy yo ahora, espero hacer lo mismo con mi hijo para el futuro, te amo. Esas cosas dejan a uno realmente satisfecho, ¿no? Una expresión de eso llena el corazón, te hace sentir que realmente eres un ser humano y que lo que haces lo hiciste de todo corazón. Palabras de de mi hijo varón mi hija cuando me llamó me dijo hola papi cómo estás sabes que te quiero mucho y que eh, para mí eres el mejor papá del mundo eh, mi hija mayor me llamó en la tarde y me dice te llamaba papá porque hoy es tu día y quiero decirte que eres mi papá y que te quiero muchísimo y que siempre quiero lo mejor para ti que estés bien que tengas buena salud son los deseos que un, que un hijo tiene para con su padre, ¿no? Yo cuando mi padre tenía estado vivo, lo amé con toda mi alma y lo amo hasta ahora. Este, soy único hijo, hijo varón en la casa. Tengo el privilegio de tener cinco hermanas mujeres y, y este privilegio me dio a mí el, eh, el honor de ser de alguna manera el, el primogénito de la casa, aunque no soy el primero, pero... Me da mucho gusto saber que tengo hermanas a quien respeto y que me respetan porque representas a papá, al, al hombre de la casa, ¿no? Es un honor que Dios nos da, que Dios nos ha dado y la verdad que eh, yo quiero esta noche a todos los papás que hacen su labor, que cuidan de sus hijos, aunque no estén quizás en la casa. Posiblemente algunos, algunas parejas han tenido sus problemas, se han separado. Este, pero no dejen de ser papá, el papá nunca deja de ser papá, tú puedes dejar de ser marido, pero nunca puedes dejar de ser papá, y te ruego, si tú me estás escuchando, que ese hijo que tú has engendrado, o hija que está en algún lugar, escuche tu voz, o por lo menos reciba tu abrazo, aunque tú no estés en casa, búscalo, búscala, eh, siéntate con él, cómete un helado, vayan a comer un un plato riquísimo, pero hagan algo, eh, porque la relación de padre tiene una, un componente sumamente único, que es la conexión genética que hay entre padre e hijo o hija. Así que hijos también igual, acérquense a sus papás. Si el papá no estuvo, no está en la casa, aunque a veces está, pero no somos muy cariñosos, eh, sería bueno que nos acerquemos a papá y le demos un abrazo. Y porque ahora lo tenemos, cuando no lo tengamos, vamos a querer dar ese abrazo y no estaremos, no estará él para que le demos, ¿no? Ese abrazo. Dios, en su misericordia, eh, nos ha enseñado el camino del bien, lastimosamente, a causa de nuestra concupiscencia, nuestras malas elecciones, caminamos por caminos del mal, ¿no? Y el apóstol estaba mencionando algunas cosas respecto a al ser humano, uh, en los textos anteriores que estábamos estudiando en el libro primero de Corintios, estudiamos acerca de cómo el hombre muchas veces se entrega a la inmoralidad, a la corrupción, a la falta de honor, se entrega a la incredulidad, que es otro tema que el apóstol también desarrolla, pero el apóstol dice, está bien, ya, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Dios te ha dado a ti la capacidad de poder hacer con tu vida, con tu, con, con tu cuerpo, lo que tú quieras. Pero, capítulo 6, primera de Corintios, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, dice el apóstol. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El apóstol Pablo, cuando le escribe en una ocasión a Timoteo, le dice que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. El dominio propio es un tema que muchos de nosotros no hemos aprendido todavía a controlar, perdón, a manejar adecuadamente y nos hemos dejado llevar por nuestros, eh, nuestras pasiones y nuestros instintos, eh, nuestro apasionamiento no está en el campo de la bondad. Ayer conversábamos con Alfonso Talavera, un amigo que tengo, y él me decía que tenemos que aprender a controlar esos actos, esos exabruptos emocionales que muchas veces tenemos. Y el apóstol dice: Todo me conviene, pero no me voy a. Me gustaría probar de todo, pero no me voy a de, de dejar dominar por, por alguno de ellos. Y él comienza hablando acerca de la comida, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el, Señor, y para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando acerca de la, del cuidado de nuestro cuerpo, del principio de de que nuestro cuerpo es templo de Dios y que tenemos que aprender a hacer morar su presencia en nuestra vida. Porque el día que Él nos, levanten, nos levantará, dice, como templos, como seres donde Dios mora. ¿No sabéis, dice el apóstol, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Está utilizando el tema de la relación que muchas veces alguien tiene y que se conduce por el camino inadecuado de la fornicación. Y luego dice aquí que los dos son uno solo. Cuando tú no cuidas adecuadamente tu cuerpo y te entregas a la fornicación, entonces automáticamente estás descuidando el cuerpo de Dios. Uy, de la fornicación, dice el versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos, vuestros. ¿Por qué nosotros no somos nuestros? La pregunta que alguna vez yo me hice. Porque nosotros un día aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Hicimos que Él se convierta en nuestro Señor. Y cuando Cristo se convirtió en nuestro Señor, ya no somos de nosotros. ¿Y cómo, cómo nos hizo Él de Él? ¿Cómo llegamos a ser nosotros de Cristo? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio pagó Jesucristo para que nosotros fuéramos de él? Porque vuestro cuerpo ya no es de ustedes, dice la Biblia y el apóstol Pablo. Huye de aquello que te malogra, que te destruye, que te, que te hace eh, convertir tu cuerpo en algo contrario a la voluntad de Dios. Huye viandas, cosas que dañan tu cuerpo, mente, y luego dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, viene de Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, y que no sois vuestros, porque él con su sangre en la cruz del Calvario, nos compró. Qué maravilloso, ¿no? Con su sangre en la cruz compró con su sacrificio nuestra redención. Por eso el apóstol Pablo en otro texto, vamos a leer más adelante, dice que esto corruptible un día se convertirá en incorruptible. Esto que es pecaminoso un día dejará de ser pecaminoso. Si bien es cierto no, no, no debemos jugar con, el, con lo pecaminoso, pero podemos entendernos de que no somos perfectos. Tenemos que luchar por acercarnos a Cristo y permanecer hacer que su espíritu permanezca en nosotros para que podamos vencer. Es una lucha a muerte contra el error, contra el pecado, por qué razón? Porque no somos de nosotros. No somos no somos nuestros. El día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal, ese día hemos aceptado el precio que él pagó por nosotros. Ahora, una de las ventajas que tiene la paga del pecado, si nosotros estamos en Cristo y vivimos en Él, vivimos en libertad, porque estamos en Él. Y si morimos y si morimos en Él, vivimos en la esperanza de la resurrección eterna. Es uno de los temas más apasionantes respecto a que somos de Cristo, que pertenecemos a Él que él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Qué maravilla, ¿no? Es una promesa maravillosa la que Dios nos muestra en su palabra. Por eso, entendiendo el mensaje del apóstol, vamos a, a seguir estudiando un poco más acerca de esto, Mañana vamos a hablar un poco sobre los problemas del matrimonio y cosas por el estilo que también tienen que ver con los miembros de la iglesia, que los que forman la, la iglesia de Dios, que siempre vamos a tener situaciones en las cuales eh, hay, hay este, componendas, diferencias, que muchas de ellas pueden ser salvables y otras no. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero no olvidemos el mensaje de hoy. Nuestro cuerpo es depósito del templo de Dios, o sea, es, es el templo de Dios, depósito del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y ojalá que cada uno de nosotros podamos convertirnos en instrumentos para que Cristo pueda vivir en nuestra vida. La razón no somos de nosotros. Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga, que sigas siendo un buen papá, una buena mamá, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, tratando de hacer siempre su voluntad. No olvides, somos polvo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Vamos a orar. Amado Padre, alabamos tu nombre al comenzar esta semana y queremos que tú nos bendigas, porque sabemos que sin ti nada aquí es posible, nada. Todo lo que hagamos siempre va a ser un esfuerzo infructuoso, Más con tu ayuda nosotros sabemos que podemos alcanzar tu misericordia, podemos vivir una vida constantemente victoriosa, ayuda a mis amigos, a mis amigas que puedan, escuchando tu palabra, puedan ellos tomar el camino adecuado para sentir en tu presencia la seguridad, la paz que tú sabes dar a cada ser humano, te entregamos nuestros cuerpos y nuestra mente en tus manos, para que tú nos guíes y nos ayudes a ser templo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Qué gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este Día del Padre y un abrazo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Este es el programa de reflexiones de la Biblia con Boris Darmo todos los días a las 7 de la noche. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.